Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a este encuentro número 14 de este programa de capacitación en herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local. En esta ocasión, como habíamos establecido en el programa, vamos a estar trabajando la temática del tratamiento de adicciones e inserción laboral a través de la economía solidaria. Para lo cual, convocamos a una experiencia de la Provincia de Santa Fe, más concretamente de la Ciudad de Rosario. Estamos hablando del Grupo Comunitas, al cual hemos convocado a dos de sus principales referentes, que son Matías Senderey y Camila Betanín. En el caso de Matías, actualmente es presidente del Grupo Cooperativo Comunitas y también es presidente de la Federación de Cooperativas para la Inclusión Social y Laboral Inclusión. Él nos va a estar contando sobre el proyecto en general, sobre el trabajo que realicen en la casa terapéutica productiva. Pero antes de eso, Camila nos está haciendo un planteo más general sobre la problemática de las adicciones y sobre cómo esto se puede trabajar desde la perspectiva específica que plantea la economía social y solidaria. Camila fundadora del Grupo Cooperativo Comunitas, que como nos va a explicar entre ella y Matías, es un conjunto de cooperativas de trabajo de la ciudad de Rosario que trabajan en diversos sectores, como pueden ser la salud, los servicios sociales, el transporte de pasajeros y la logística, la producción técnica y cultural, la gastronomía, textiles, etc. Lo particular de este Grupo Cooperativo es que este Grupo Cooperativo involucra a un montón de personas que se encuentran en distintas situaciones desfavorables y además de la atención de la salud para estas personas, eso se complementa con distintas estrategias para poder lograr una inserción eh, laboral que sea sana y que sea sustentable. Eso es exactamente lo que propone el Grupo Comunitas y por eso nos parecía importante convocarlos para que nos cuenten cómo es que ellos trabajan, porque en definitiva, como hacemos siempre en este programa de capacitación, lo que buscamos es tomar experiencias que funcionaron, que dieron resultados, para que se den a conocer y para poder evaluar qué posibilidades hay de que las repliquemos en distintos lugares del territorio. Después de Matías y de Camila, va a estar Guillermo Palena, secretario de la cooperativa Cronopios, contándonos el caso específico de este que es una de las varias entidades que integran el Grupo Comunitas. Pronopios en particular es una cooperativa abocada a la cultura que tiene dos líneas temáticas. Una es la de la producción técnica de sonido e iluminación para espectáculos y eventos culturales. Y por otra parte, producen la revista Quezapa. Así que ser interesante, más allá del abordaje general a la problemática de adicciones, iniciación laboral, que nos cuenten Camila y Matías, que Guillermo nos cuente el caso particular de una cooperativa que surge de esta iniciativa más general, que es el Grupo Comunitario. Así que, luego de esta introducción, ya le pasamos la palabra a nuestra primera oradora, Camila Betanín. Muchas gracias y bienvenida a este programa de capacitación de INA. Bueno, en principio, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias al Instituto por esta invitación, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Celebro la iniciativa de estas clases que me parece que están en consonancia con la política que impulsó Mario Cafiero, desde de llevar el INAES a la calle y de poner en articulación a los distintos actores para potenciar la economía social, así que, bueno, en principio agradecer eh, esta invitación. Y me gustaría empezar definiendo qué son las adicciones y los consumos problemáticos, en términos, por un lado, en términos legales en nuestro país, la ley 26.657 establece que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental, y es importante también la ley 26.934, que es el plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos, que tiene como objetivo la prevención, la asistencia y la inclusión social de personas que atraviesan consumos problemáticos, como también bueno, es el nombre de esta clase que vamos a trabajar hoy. Ahora bien, en la práctica, cuando hablamos de adicciones y de consumos problemáticos, es importante tener en cuenta que estamos hablando o que estamos haciendo referencia a un sufrimiento de alguien, ¿no? un sufrimiento subjetivo de quien padece esta problemática de consumo. Me parece que esto es importante mencionarlo porque los consumos problemáticos implican cuestiones singulares y propias de cada persona. Es decir, si, si bien dos personas pueden consumir lo mismo, por ejemplo, alcohol la función y el porqué de ese consumo van a ser siempre diferentes en relación a un sufrimiento subjetivo que es totalmente único eh, y totalmente intransferible de cada uno. Entonces esto implica empezar a caracterizar la problemática y también que hay una dimensión del consumo que no es compartida, ¿no? que no puede socializarse con otros y a la cual hay que darle lugar para que se pueda trabajar profesionalmente en un espacio que garantice esa singularidad y esta intimidad de cada persona. Es un tema que por su agravamiento social empezó a tener una incidencia fuerte en la planificación de las políticas públicas, una incidencia cada vez mayor, los gobiernos se han visto cada vez más confrontados a tener que resolver problemas relacionados con esta temática. Eh, por ejemplo, ha pasado, ¿no? O cuando uno, cuando se piensa y se, y se lleva a la práctica un programa de inclusión social para personas en situación de alguna vulnerabilidad social, rápidamente aparece y ha aparecido la problemática del consumo. Eh, muchas veces esa inclusión queda trunca precisamente porque la persona está atravesando un problema con, con un consumo y entonces empieza a ser ¿no? como el huevo y la gallina, ¿no? que, ¿qué hace falta primero? El programa de inclusión o el abordaje de ese consumo problemático de esa persona que está quedando por fuera de ese programa por este problema que tiene. Entonces, la complejidad que también... Este tema tiene infinitos debates y ha tenido infinitos debates en relación también a si es una competencia de salud o tiene que ser abordado por desarrollo social. Digo, no es casualidad que en nuestro país la Cedronar, que es la, la Secretaría Nacional de Políticas Integrales sobre Drogas, no pertenezca a ningún ministerio en particular, esté en la órbita de jefatura de gabinete de ministros. Digo, y esto también tiene que ver con que concretamente los consumos problemáticos son un fenómeno que siempre está en conjunto con otras demandas y necesidades, es decir, la persona que está sufriendo de un consumo acarrea otros problemas, nunca es solo el consumo, siempre está ligado a alguna otra falta, ¿no? me peleé con, con mi novia, me quedé sin trabajo, no terminé la escuela, entonces acá aparecen cuestiones sociales, laborales de pareja, familiares, o de vivienda, situaciones escolares, que siempre están presentes como, como la contracara de una moneda. Otra arista también que tiene esta problemática, porque durante mucho tiempo la oferta y la demanda estuvieron juntas con respecto al abordaje del Estado en el problema de las drogas. Y esto es algo que en nuestro país cambió en el 2013, es importante destacar que el paradigma, digamos, cambió en nuestro país, como así también cambió en el mundo, y los últimos 10 años en Argentina se definió la necesidad de abordar de manera separada lo que tiene que ver con la oferta de sustancias, más ligado a seguridad, y lo que emerge con respecto a la demanda que tiene este mercado, y esta es una decisión que es un eje fundamental, que define atender de manera particular cada vertiente, porque cada una implica necesidades totalmente opuestas en su forma de abordaje. Y esto tiene impacto en las políticas públicas. Entonces, incluso antes de, de mencionar qué es lo que me parece importante, qué es lo que hoy en, hoy en día la gente demanda con respecto a la temática de los consumos problemáticos, otra característica que tienen estos sufrimientos y que es, es importante destacar es que muchas veces la persona que sufre el consumo sola no llega a formular una demanda. Y es una característica muy importante porque hay que ver cómo ¿no es cierto? el Estado llega a estas personas que lo necesitan y que no formularon esa demanda. Es una cuestión totalmente distintiva. Pensemos que es muy raro ver que alguien que tenga, no sé, una apendicitis o que tenga cálculos, no pida ayuda. En cambio con el consumo esto es algo totalmente característico, y en muchos casos el consumo se erige para la persona como una falsa solución, digamos decir, como una anestesia social para otros problemas que tiene, y digo que es una falsa solución porque nunca y en ningún aspecto llega a buen puerto. Ahora la cuestión es, en este punto, cómo crear en conjunto con la persona posibles soluciones reales para los problemas que, que manifieste y que le generan eh, un, sufrimi un sufrimiento, ¿no? Así, Bueno, muchas veces en este sentido son las instituciones intermedias o las mismas familias o el entorno de, de las personas quienes detectan eh, este problema. Y hay, hay otra cuestión que es que a nivel social, fundamentalmente en los territorios más vulnerables, lo que se evidencia es una presencia del consumo que está asociado a situaciones de mucha violencia y de conflictividad que traen un agravamiento preocupante y que nos interpela a todos de, de manera imperiosa y también de manera inteligente en cómo logramos crear las herramientas y los dispositivos de contención para poder bajar estos niveles de violencia y de riesgo social Entonces, me parece que lo que es importante Y lo que se ve, digamos, hoy en día Lo que se ve es que hay una oferta amplia De abordaje de la problemática Y que cada vez son más necesarias Las capacitaciones a los profesionales Que trabajan en hospitales O en, o en organizaciones En diferentes organizaciones territoriales Porque cuando hay situaciones de riesgo o hay evaluaciones en donde se indican internaciones, es necesario poder abordar el tema con todas las particularidades que requiere y con una capacitación profesional de, de los actores intervinientes. ¿no? En este sentido, y en relación a, a la oferta amplia, eh, la mirada sobre la problemática de las adicciones tiene puntos en los cuales eh, el campo se, se puede, digamos, dividir de alguna manera, ¿no? Hay un campo abstencionista que por ahí se diferencia de un campo no abstencionista. Hay un campo que mira y, y le interesan las conductas. Y también hay otro campo que es el que mira eh, las singularidades de las personas. Entonces, es muy importante que exista esta multiplicidad de abordajes y de miradas porque según la persona, a cada uno le puede funcionar diferentes cosas. Entonces, es importante tener las opciones, la mayor cantidad de, de opciones, para que las personas, según su singularidad, alguna de ellas le pueda servir. ¿no? Y además, porque si bien estas divisiones donde uno puede pensar el campo y los actores, hay un montón de puntos en común que las diferentes variantes tienen, que tienen que ver con, bueno, con esta... De, de profundizar la prevención, con la necesidad de la formación, con la necesidad de la inclusión social de desarrollo de dispositivos para la urgencia de la necesidad de la asistencia a personas que están en conflicto con la ley entonces en ese sentido me parece que es importante fortalecer cada actor en eh, lo que sabe hacer por el otro lado eh, creo que lo que hay que, eh, que responder es cómo abordar desde el Estado eh, esta problemática y tiene que ver, bueno, con, con lo que vengo diciendo. La, la respuesta tiene que venir eh, de manera integral, en un entrecruzamiento de distintas disciplinas, desde lo social, desde la salud, en algunos casos desde lo legal. Por esto que decía, de que el consumo nunca viene solo, y también lo que tenemos eh, importante a nuestros espaldas o a nuestro horizonte son experiencias de construcciones históricas, como son el modelo italiano, como es el modelo uruguayo, en los que el Estado articula con la economía social para abordar el problema, sobre todo el problema que tiene que ver con la asistencia, que tiene que ver con la inclusión social, con el desarrollo territorial. Bueno, en nuestro propio país y, y acá en la provincia de Santa Fe ahora eh, tanto Matías como Guillermo van a, van a desarrollar, me parece que es un ejemplo importante para, para poder tener en cuenta cómo puede llegar a ser esta articulación entre el Estado y la economía social. ¿No? Actualmente en la provincia de Santa Fe uno lo que puede ver es que es una problemática que está estalla en los territorios, el Estado provincial la toma, por ejemplo, en la ciudad de Rosario también hay, lo que hay es, digamos, eh, distintos centros eh, y organizaciones donde se escucha la problemática, ¿no? Donde después se va dedicando a determinados, según la evaluación que se hace, en función de lo que se necesita. Eh, y y la provincia de Santa Fe sí tiene una política propia de financiación de cuestiones relacionadas a las adicciones, tiene la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones, el otro canal que está presente en la provincia es también La Nación, a través de la CEDRONAR, que en su caso concreto articula directamente con asociaciones civiles y con las diferentes instituciones que trabajan la temática eh, en el territorio. Y bueno, esto, digamos, en es lo que tiene que ver con personas de la red pública que no cuentan con obra social, que son cada vez más. Pero, por el otro lado, también está el sector de las obras sociales, el sector de las mutuales y las prepagas, con quienes también es necesaria una interacción desde el Estado, porque los prestadores con los que se trabaja son los mismos, ¿no? entonces es necesaria una mesa de evaluación que, que pueda medir cuál es la efectividad de los tratamientos de estos prestadores, la, la eficacia de estos tratamientos, que pueda existir un acuerdo entre el Estado, las obras sociales, las mutuales y las prepagas, donde se revean cuáles son las necesidades que las personas tienen, eh, que se esté en sintonía de para dónde se va, que se puedan minimizar al máximo las acciones desarticuladas que por ahí eh, se suelen dar en, en esta temática y en otras, ¿no? Pero digo, las obras sociales y las prepagas y las mutuales que están en la superintendencia de salud tienen un recupero por estas prestaciones, entonces el Estado está presente de una manera o de otra como financiador de estas, de estas prácticas, ¿no? La cuestión es siempre tener como eje cuáles son los problemas que se esperan resolver, entonces me parece que en ese sentido esta articulación eh, lo que necesita es bueno, resolver esta problemática que tiene características actuales que, hay, que han ido cambiando en el tiempo, en algunos casos implica reducir el riesgo social de las personas que están atravesando este, este problema y en, y en todos los casos en realidad de lo que se trata es de garantizar un efectivo acceso a la asistencia de manera inmediata, que la persona no esté bollando de acá para allá, que no sepa a dónde acudir, sino que se pueda eh, recepcionar el problema eh, lo antes posible para poder ofrecer eh, bueno, diferentes caminos para tratar eh, esta problemática. Y me parece que eh, lo que es también muy importante es que esta asistencia vaya en vía de que la persona pueda sostener lo que hace, ¿no? Eh, si trabaja, que pueda sostener su trabajo, si estudia, que pueda sostener su estudio, que pueda sostener la familia, Digo, que hay que pensar la, las dos cosas juntas, el sufrimiento y la inclusión social como parte de lo mismo. Entonces, eh, para todos aquellos digamos que están escuchando esta clase y que quieren poder profundizar en cómo abordar en los diferentes territorios eh, esta cuestión me parece que lo más importante eh, es tener en claro que hay que abordar diferentes líneas de acción, que hay que trabajar en, en la prevención y en el desarrollo territorial, que es muy importante la asistencia y el tratamiento, y que también cumple un rol importante eh, la investigación. ¿no? Entonces me parece que estos son diferentes ejes, líneas de trabajo, eh, que no hay que dejar de tener en cuenta, que por el otro lado hay que tratar de que las personas que tienen un problema con, este, con, con esta materia, con, con los consumos, con, con las adicciones, pueda formular una demanda, y tener en cuenta esto, ¿no? que hay una parte de este problema que le falta que hace falta construirlo, le falta construcción. Entonces desde el Estado creo que es fundamental promover este abordaje integral, intersectorial, eh, tiene que ser en conjunto con las diferentes áreas y ministerios del interior del Estado, que también hay que articular acciones eh, con todos los actores involucrados, con municipios, comunas, organizaciones sociales comunitarias no gubernamentales, clubes, capacitar equipos territoriales, y en ese sentido que la economía social en su conjunto tiene el rol de ser un, un aliado estratégico para el Estado digamos, por donde se analice esta cuestión, la economía social tiene eh, su, su papel. Por un lado, yo mencionaba, hay financiadores, hay financiadores que son del asociativismo, que ya están confrontados hoy en día a dar respuesta a esta problemática, porque sus mismos afiliados o los familiares de sus afiliados presentan la demanda respecto al desarrollo territorial y a la prevención. El asociativismo es un actor que demuestra tener inserción en la mayoría de los territorios del país a través de clubes mutuales, de cooperativas escolares, de cooperativas de servicios públicos. Es decir, tienen, digamos, esta inserción que cada uno de estos actores tiene en las comunidades y estas mismas cooperativas y mutuales probablemente ya reciben estas demandas, ya ayudan a construir este problema o pueden hacerlo. ¿No? En lo que tiene que ver con asistencia y tratamiento... También ha sido el cooperativismo en el mundo el que ha podido brindar servicios que tienen como objetivo el bien común, y esto en el campo de las adicciones es fundamental, porque en esta problemática uno trabaja con gente, no con un malestar que las personas tienen, el, el objeto del servicio son las personas, no es lo mismo que producir eh, un objeto X o que construir algo. Entonces, para finalizar, eh, Concretamente, trabajar con, con las personas implica algo diferente a, a, esta, a, a la producción de, de un objeto, como decía, donde me parece que el bien común y poder aminorar el malestar que las personas tienen y abordar eh, el sufrimiento subjetivo, necesita tener un encuadre donde la persona esté en el centro. ¿no? Y eso es el cooperativismo, que la persona esté en el centro. Entonces me parece que hay una, una intersección muy importante que el cooperativismo tiene un gran camino por recorrer y una potencia como actor para poder generar las respuestas que estos tiempos necesitan. Ahí corto, y en todo caso si después hay preguntas, intercambiamos, eh, así le doy lugar a, a los compañeros a que continúen. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias Camila. Eh, gracias a Sebastián por la, por la invitación. La verdad que desde el Grupo Comunitas eh, estar presente hoy acá para nosotros es, es muy importante. Eh, la verdad que bueno eh, es un trabajo que venimos desarrollando desde hace siete años. Eh, en ese punto les quiero contar cómo, cómo, cómo empezamos. Eh, Comunita es, eh, es un grupo de, de cooperativas, pero eh, en su inicio obviamente fue uno, un, una primer cooperativa, una cooperativa de trabajo que en realidad nace de eh, la necesidad profesional y de inclusión laboral de, de personas que estaban relacionadas sobre todo con el campo de la salud mental, y las adicciones, ¿no? Esto es en el año 2013, donde eh, la ley de salud mental eh, promulgada en el 2010 eh, traía un nuevo escenario ¿no? de campo de, de, de acción y que realmente nos, nos interpelaba a tener que construir eh, nuevos dispositivos eh, porque, bueno, lo que se estaba viendo en ese contexto es que eh, hacía falta eh, avanzar como, como, como país y como, y como interesados en la, en la materia, eh, en pensar nuevas cosas. Eh, en, ese, en ese caso, nosotros eh, éramos alrededor de nueve diez personas que veníamos de, de, de, de diferentes campos, eh, el cooperativismo como una opción para poder desarrollarnos como, como, como, como profesionales y como trabajadores de la materia. ¿no? En, en ese caso eh, ya marcamos una, una idea también de cuál era la, el, el propósito de, eh, de esto, ¿no? que era poder pensar nuevos dispositivos eh, que puedan alojar el sufrimiento de, de las personas y fundamentalmente lo que tiene que ver con los consumos problemáticos y con las adicciones, porque lo que veíamos que se estaba llevando adelante por H o por B no, no nos convencía o no nos terminaba de, de cerrar el, el abordaje que se estaba llevando adelante. Eh en ese caso, nosotros lo, lo que más veíamos, que era un poco lo que, lo, lo que comentaba Camila eh, a, anteriormente, es que necesitábamos realmente pensar eh, un abordaje, sobre todo para el consumo, que pueda ser integral, sobre todo en el caso nuestro, en dos cuestiones, ¿no? en dos cuestiones que tienen que ver eh, con el abordaje, eh, con, un, con un tratamiento específico, y a su vez con la inclusión laboral de las personas ¿no? veíamos que eh, las personas por lo general se nos acercaban eh, y era una demanda decir no sé qué hacer nunca en mi vida trabajé eh, no sé cómo, cómo elaborar sobre todo jóvenes ¿no? eh, que bueno tenían un, una, una múltiple demanda eh, y donde rápidamente aparecía eh, el consumo como, como, como una constante, pero también un, un vacío de eh, no saber qué hacer y de no saber cómo, cómo, cómo, cómo proyectarse. O entonces sea, cuando uno le preguntaba, bueno, eh, ¿hiciste alguna capacitación? ¿Te, ¿Te formaste en algo? ¿Qué te gusta hacer? Eso ya empezaba a ser una cuestión de empezar a construir, porque las personas no podían, en algunos casos ni ubicar qué era lo que le gustaba, ni eh, pensar en qué se quería desarrollar. La palabra futuro eh, realmente era bastante lejana y la vida es el día a día. Bueno, introducir algo de esto eh, fue lo que dio origen a la, a la Casa Terapéutica Productiva. Eh, la Casa Terapéutica Productiva es un modelo de, de, de atención de esta problemática que se creó eh, desde Comunitas, y que en sus inicios, hasta de alguna manera un poco medio inconsciente, eh, iba a dar origen a la creación de diferentes cooperativas, porque eh, en esta combinación de poder pensar la cuestión terapéutica por un lado, pero la cuestión productiva por el otro, esos espacios productivos que conformaron a esta casa en su momento, en el, en el 2013 o el 2014, como, como, como una primera experiencia, iban a ser el, el desarrollo de las, de las nuevas cooperativas. Acá eh, sí podemos decir que en un, que, que en un, que en un mitad de camino, es, de, es decir, después de que esto se puso en marcha, eh, encontramos experiencias bastante similares, como el caso italiano, donde eh, ahí están marcados en lo que es el, el cooperativismo social, social en dos puntos, primero porque presta servicios sociales y abordar las adicciones se considera, eh, un, un servicio sociosanitario, pero por el otro lado, eh, cooperativas sociales en el sentido de pensar la inserción sociolaboral de esas personas, ¿no? Eh, en Italia hoy en día el cooperativismo social está dividido en esos dos grandes sectores. El que presta servicios eh, sociosanitarios de la parte asistencial y el, el, el, el cooperativismo social que piensa en la inclusión de esas personas que son tomadoras de esos servicios eh, sociosanitarios. Bueno, en, en, en nuestro caso fue pensar en las dos cosas juntas. Podemos poder pensar tanto montar nuevos servicios sociosanitarios de, de asistencia, pero a su vez también pensar en eh, la inclusión sociolaboral de, de las personas que se fueron vinculando. También por una cuestión de ir leyendo, como comentaba antes, de las necesidades y de las demandas que las personas tenían. Eh, eso, en cierta forma, vino a, a, a nosotros a, a poner en tensión eh, las prestaciones que, que, que, que el PMO tenía, ¿no? que, que el plan médico obligatorio tenía para eh, el campo de, la, de las adicciones. Nosotros, cuando iniciamos, eh, siempre mencionamos lo mismo, había una prestación que se llamaba reinserción social y, y, y laboral, donde era eh, la finalización de un tratamiento y donde previamente una persona tenía que hacer un tratamiento de deshabituación o de centro de día eh, o de hospital de día y esa reinserción social y laboral venía al finalizar es, ese tratamiento. Lo que nosotros quisimos plantear con la Casa Terapéutica Productiva fue decir, bueno, no, esta prestación tiene que también estar desde el inicio, no desde el final del tratamiento, y tenemos que poder ensamblarla. Eso fue algo que, eh, que, bueno, que se fue presentando a las diferentes obras sociales, eh, a los diferentes financiadores, y que ha tenido, por suerte, una, una, una muy buena recepción, en, eh, en el sentido de que eh, ha evitado la complejización de algunas patologías, y que ha mostrado buenos efectos eh, a la hora de poder eh, tratar el consumo. Es decir, que lo que la Casa Terapéutica Productiva propone es la combinación de, as de esta asistencia profesional, de un equipo amplio, desde un psiquiatra, médico clínico, terapista ocupacional, eh, sonodiólogo, trabajo social, en fin, todas las áreas eh, in in interdisciplinarias que tienen un, una gran injerencia en poder a, a abordar el sufrimiento, y por el otro lado, diferentes espacios productivos donde la persona elige dónde desarrollarse, dónde pensar su proyecto, dónde iniciar un proyecto de vida, y donde la inclusión que esa persona tiene, esa identidad que esa persona va fabricando, no tiene que ver con decir soy una adicta en recuperación soy una persona que tiene un problema, sino que soy una persona que ha elegido o ser un panadero, o ser solidista, o ser un operario textil, en fin, diferentes oficios que son los que realmente nos marcan la vida y los lo que, lo que nos llenan el corazón, no tanto eh, una cuestión que tiene que ver con un problema, sino lo que uno quiere ser. Pero eh, este fue más o menos el... El, el, el germen y, el, y, la, el, y la idea que se, que, que se empezó a llevar adelante y que por suerte eh, ha, ha funcionado en, en el sentido de hoy la, la, la primera casa que, que nosotros creamos en el, en el 2013 hoy eh, recibe a casi 70 personas eh, y que fue en su momento, ideada solamente para personas que tenían o obra social o algún convenio con, con, con la CEDRONAR, eh, y que esto hizo, como, como, como, como mencionaba Camila antes, que a la par de que, el, de, de que los estados han tenido mayores demandas en la, en la cuestión, dio origen a pensar otra casa eh, exclusiva para la red provincial, por la gran demanda que la provincia tenía en función de esta problemática y poder así crear una, una nueva casa que hoy en día eh, asiste a más eh, de a, a más de 90 personas eh, en la actualidad. A su vez, eh, esto también hizo pensar eh, nuevos dispositivos eh, que se complementen también a la parte... Eh, laboral ¿no? hoy en día eh, y vemos como una también de las, de, las, de las grandes necesidades, tiene que ver con lo eh, habitacional ¿no? estamos viendo que muchas veces hay tratamientos que también quedan truncos porque la cuestión eh, de dónde la persona descansa después de, de, de realizar un tratamiento en el día o de pasar una jornada en la, en la casa eh, no tiene dónde ir. Entonces una persona que está en situación de calle atravesada por el consumo, si bien pasa todo el día en la institución, después vuelve a la calle. La verdad que esos eh, esos tratamientos quedan eh, escasos, eh, insuficientes y necesitamos pensar de que esas personas necesitan estar en un lugar para construir las herramientas para poder salir de ese lugar. Entonces en ese caso lo que se construyó fue un nuevo dispositivo que eh, lo, lo, lo denominamos portal asistido, pues es el primer portal asistido en, en Rosario, que el, su función es pensar eh, que las personas puedan estar un tiempo acotado, no más de seis meses, y en esos seis meses la persona puede hacerse de las herramientas tanto de construir... Un, un oficio de construir un, sus su ingresos económicos eh, en algunas de las cooperativas y a su vez incorporar las la herramientas para poder eh, a, autogestionarse un, una casa, un, un departamento eh, o ir, eh, por ejemplo, a, un, a una pensión eh, en, el, en el tramo de esos seis meses. Eh, esto también es un cambio bastante importante para uh, lo que tiene que ver con el abordaje de las adicciones, porque no, no supone que una persona eh, vaya a una granja o vaya a una comunidad donde está un tiempo prolongado eh, por fuera de su hábitat natural o de su barrio o de, o de su vida cotidiana, sino que en un momento puntual eh, ingresa a un lugar con un tiempo total para poder hacer su, su, su pasaje, para poder obtener su herramienta eh, y poder hacerse de sus ingresos para poder sostener su vida Eso eh, también es algo que hoy en día eh, es, está funcionando muy bien. Eh, lamentablemente, por el, por el contexto de, de la pandemia, hoy eh, algunas personas eh, están medio pasadas de esos seis meses porque… Eh, es difícil hacer los movimientos ahora, eh, pero es algo que eh, también ha traído eh, mucha satisfacción eh, en el campo de eh, lo que tiene que ver la asistencia. El último dispositivo que hemos eh, elaborado es bastante reciente, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, es una residencia temporal de cuidados integrales eh, que lo que se propone es eh, una asistencia inmediata en un dispositivo que en Santa Fe no existía y que lo que busca es eh, básicamente reducir al máximo el, el, el riesgo social no es solamente para problemáticas de consumo pero lo que vemos desde que se puso en funcionamiento hace un mes y medio o dos meses es que la mayoría de las situaciones eh, presentan de alguna u otra manera algún problema de consumo. Eh, y lo que busca este dispositivo básicamente también es una articulación con el Estado, porque no es solamente resolver inmediatamente para la persona que tenga un lugar Cuidado un lugar donde eh, la situación de, de violencia a la que está atravesando o una, una emergencia que pasó porque se le quemó la casa o porque eh, hay una situación de violencia de género o eh, una situación X eh, que hace que la persona rápidamente necesite una, un, una respuesta, sino también permite a que el Estado planifique una intervención efectiva, más allá de esos 15 días que la persona eh, va a estar en la residencia. Es decir que también lo que fuimos haciendo desde de, de, de, de Comunitas y es lo que vamos eh, pensando es bueno cómo es necesario pensar diferentes dispositivos de diferentes complejidades para que ataquen diferentes ejes eh, que la problemática presenta. Eh, hoy en día sabemos que no solo en Rosario, sino en Santa Fe y en todo el país, la cuestión de la urgencia y de las internaciones es un campo a explorar, es, un, es, es, es una cuestión que nos, que nos interpela eh, sobremanera, de cómo eh, hacen falta lugares puntuales para las situaciones de consumo que todavía nos queda. Eh, mucho por recorrer en el, en, el, en el tema de cómo los hospitales generales pueden hacer frente a esto y cómo muchas clínicas especializadas en salud mental a veces eh, presentan reticencia a lo que tiene que ver con problemáticas de consumo y en nuestro caso en lo que tiene que ver con la, con, con la asistencia es lo que más estamos pensando en ver cómo se puede desarrollar a futuro. Me gustaría pasar, para después pasarle la, la palabra eh, a mi compañero Luis Palena, es contar un poco, bueno, cómo fue este, este punto de eh, crear eh, cooperativas eh, a partir de los, de, de los espacios productivos. Desde, desde Comunitas siempre se pensó que la mejor forma de complementar esta, esta asistencia era eh, indagar en eh, rubros que sean o de alguna manera innovadores o de alguna manera que impliquen mano de obra intensiva. Eh, ¿Por qué? Porque era donde nosotros veíamos que podíamos crear una, una estructura para que esas personas que se vinculaban por, por el tratamiento se puedan desarrollar después de de tener una, una interacción en cada espacio terapéutico productivo que cada una de estas cooperativas posee en la, en la casa eh, de la mejor manera. En ese campo no hemos desarrollado en lo que tiene que ver con lo gastronómico, con lo textil, con, la, con, con lo cultural, eh, recientemente en, también en el rubro del, de, la, de la construcción, y vamos constantemente pensando proyectos que, con, que puedan incluirse estas personas pero con una lógica determinada, ¿no? no eh, porque las personas digan bueno, yo quiero hacer tal cosa, uno lo hace sino que va viendo realmente un estudio de que eso pueda realmente tener un impacto que las empresas que se vayan creando cooperativas tienen que ser competitivas eh, y que realmente tienen que poder hacer que las personas que se incluyan no lleven la carga de que esa empresa va a ser exitosa o no. Todo lo contrario, lo que uno ve es que las personas muchas veces eh, tienen deseo de incluirse cuando ven que la cosa marcha, cuando ven que hay algo que le, que le va a llenar el alma y que ven que está funcionando. No que depende de eso que eso funcione, como muchas veces pasa cuando... Eh, una persona eh, hace una capacitación X. En este caso, para nosotros, eh, la experiencia de Cronopios eh, es, eh, yo creo que lo, lo, lo que mejor eh, ha, ha, ha funcionado eh, por diversas, eh, vamos a decir, aristas, factores propios y también del, del, del contexto que bueno, que me, me gustaría que Guille la cuente de, de, de primera mano, así que le, le paso la palabra a él. Bueno, hola, buenas tardes. Eh, primero, muchísimas gracias a por, por la invitación, eh, particularmente por la invitación puntual a la cooperativa Cronopios. Si bien somos parte de la federación y somos... Eh, eh, primas hermanas o hermanas de la cooperativa comunitas, eh, ya nos consideramos totalmente independientes de comunitas eh, por el hecho de que logramos algo que quizás hace un tiempo no nos imaginábamos, pero hoy es una realidad. Eh, la cooperativa Cronóptos nació dentro del contexto de la reinserción laboral de asistentes a los centros de día de la cooperativa comunitas pero eh, tuvo un cambio trascendental transcend en cómo desde el inicio se abordó la construcción cooperativa. Eh, si bien cuando fuimos convocados los, los directores actuales de la cooperativa eh, no teníamos no teníamos una preparación dentro de la economía social y de la formación cooperativa, nos involucramos eh, ampliamente por una sola razón. Eh, nosotros somos profesionales del sonido, somos trabajadores de la cultura, nos dedicamos al sonido, a la iluminación de espectáculos, que es un oficio en el que se desconoce mucho, se desconoce y hay una, hay un alto nivel de, de invisibilidad de los trabajadores, de informalidad dentro de las empresas involucradas en este tipo de eventos, y como le decía, eh, parte importante de las industrias culturales que por ser un trabajo relativamente nuevo, por ser, por, por ser donde se aplica mucha tecnología y hay un cambio continuo al respecto, eh, encaramos esta cooperativa con una sola premisa. No lo íbamos a hacer solo como una capacitación y después ver qué iba a ocurrir con esa capacitación, sino con una línea clara que íbamos a hacer una capacitación con el objetivo concreto de conformar una cooperativa para que para quienes reciban esa capacitación se inserten en el mundo laboral inmediatamente. Eh, cuando empezamos la capacitación con mi compañero Jorge Ojeda, que fuimos eh, parte de la conformación de, de este emprendimiento, nos preguntamos, ¿cuál fue nuestra necesidad? ¿Cómo nos iniciamos nosotros en la actividad cultural como sonidistas? Y la respuesta fue muy concreta. Primero, porque nos gustaba el trabajo, y segundo, porque necesitábamos trabajar. Nos imaginamos esa misma situación para los asistentes del centro de día, entonces tomamos esta capacitación de, ofi de, de oficio dentro de la industria cultural como eso, no como un profesional del sonido, sino como un oficio de la, dentro de la cultura. Entonces consideramos que era importante no solo el entendimiento de la tecnología, de los componentes que se iban a utilizar, micrófonos, bafles, consolas, cables y demás, sino que tomamos como fundamental que los trabajadores se tenían que formar con un compromiso al hecho artístico. O sea, ese fue nuestro eje rector para saber que íbamos a ser competitivos el día de mañana, cuando podamos equiparnos porque veíamos como que esa era la forma de poder decir, nosotros entendemos lo que es trabajar en un hecho artístico. Así fue como hicimos una capacitación de, para más de 30 personas eh, hace cinco años. Al terminar la capacitación, la capacitación la hicimos con muy pocos elementos, con los elementos concretos para poder hacer un pequeño evento cultural. Esto se refiere a dos bafles, cuatro micrófonos, una consola, eh, que era lo mínimo que necesitábamos como para salir al mercado, en un mercado por entonces pequeño. Y así fue cuando terminamos el, el curso de capacitación, que duró apenas tres meses en el, en, el centro de día, en el primer centro de día de comunitas, en un barrio, en el cual hicimos una convocatoria abierta, no solo para los asistentes, sino también para para todos los jóvenes del barrio que les interesaba aprender sobre sonido. Y así fue cuando inmediatamente a la semana de haber terminado eh, nuestra capacitación, estábamos trabajando en el mercado. Obviamente eso no fue fácil eh, y no hubiera sido fácil eh, si, no, si no hubiéramos estado actores que conocíamos el, el mercado, que conocíamos el rubro, que teníamos experiencia en el rubro, nosotros siempre decíamos que cuando arrancamos con Cronopios, éramos una empresa que tenía un mes de, de vida, pero 30 años de conocimiento en el mercado, porque decidimos dentro de la dirección ser parte de la estructura cooperativa. La estructura cooperativa, dentro de atender la, las problemáticas subjetivas de, de los integrantes, que, que luego fueron los socios de la cooperativa, para nosotros no fue, no fue menor, porque siendo de este mercado veíamos que también era la forma de empezar a visibilizar el trabajo y de empezar a darle un marco legal. Como, lo, como decía, este es un trabajo relativamente nuevo y que está basado casi en un 100% dentro de la informalidad. Hay un gran porcentaje de tercerizados, hay un gran porcentaje de personal en negro, y veíamos como fundamental que si nosotros íbamos a insertar, insertar laboralmente a jóvenes que se comprometían con este trabajo en un mercado dentro de la informalidad, era como una contradicción en sí misma. Entonces, por eso, eh, de nuestra parte, fue nuestra intención desde el principio ser parte de una cooperativa, asociados a una cooperativa, con toda la legalidad de una cooperativa, que eso brindó seguridad a todos los socios. Actualmente somos 20 socios dentro del de rubro de sonido, de iluminación, de imprenta, en lo cual eh, estamos considerados dentro de la ciudad de Rosario una de las empresas más grandes del rubro. Esto tampoco fue casual, eh, nosotros cuando iniciamos con la cooperativa Cronopios considerábamos que dentro de la dirección del consejo administrativo, consideramos que la mejor forma para lograr el objetivo era tener como varios equipos de trabajo con poco equipamiento, porque nos llevaba a que la capacitación tenía que ser menor, o sea que los integrantes conociendo pocos elementos ya podían empezar a trabajar, y nos encontramos que en la primera asamblea eh, los mismos socios de la cooperativa, al año de conformada, no querían hacer eso, sino que querían crecer en volumen y competir con las grandes empresas del mercado. Para nosotros fue eh, en su momento una sorpresa y, y una alegría, porque no fue eh, por parte nuestra de que conocíamos mucho el mercado, sino de los jóvenes integrantes de la cooperativa, que el planteo en asamblea haya sido ese. Entonces nos pusimos a trabajar para ya dejar de ser una cooperativa de trabajo de inclusión, sino que seguir siendo una cooperativa de trabajo e inclusión, trabajando en conjunto con Comunitas, con Matías y con Camila, y ser una cooperativa competitiva en el mercado. Eso nos llevó, nos llevó a tomar también a nosotros un, un modelo italiano, en el cual no solo manteníamos en la cooperativa a integrantes eh, con distintas problemáticas subjetivas, sino que también abrimos la puerta a distintos actores, sobre todo de chicos jóvenes, con necesidad de, de ingresar al mundo laboral y con mucha inquietud en lo que es la industria cultural. Así fue como eh, ingresaron más personas, gracias a Dios, a, la, a Cronopios, a la cooperativa, en las cuales rápidamente se comprometieron con, con, con la construcción, se entendió desde el principio que la cosa es colectiva, que este trabajo donde la informalidad es mucha y donde, con el perdón de la palabra, hay mucho negreo por parte de, de empresarios de, y de distintos sectores de contratación, en la que había una opción que se podía crecer, se podía competir y se podía equipar como cualquier SRL, sociedad anónima, eh, sociedad de hecho, que se dedicara a esto. O sea, eh, hoy por hoy nos encontramos compitiendo en un mercado muy competitivo en el cual nos llevó a seguir capacitándonos en tecnología, a crear un área eh, de desarrollo de componentes dentro de la cooperativa, a eh, intentar interactuar con distintas marcas, dentro del mercado profesional eh, para, para representar y, y mostrar distintos componentes, los que nos llevó a, a viajar el año pasado a, a la ciudad de Bolonia, en Italia, en el cual visitamos una fábrica de baffles, que son las que en su momento Cronopios eligió eh, representar y, y tener para ser competitivos en, en, en shows en multitudinarios, como como si puede ser el shows en el Monumento a la Bandera, en el Anfiteatro Municipal de Rosario, eh, en, en actos multitudinarios como el 8M, como el como el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, comprometiéndonos con distintos sectores de de, de la lucha eh, justamente por nuestra impronta de trabajo colectivo. Así que nada, yo quería contarles cómo fue. El, la conformación de cronopios insisto, nosotros veníamos de, del rubro y creo que es fundamental por ahí para una conformación cooperativa tener dentro de los integrantes que conformen un, una cooperativa de trabajo eh, relacionada con la economía social como es la nuestra en que es posible si ¿sí? en la misma hay actores que entiendan el mercado, no sencillamente es una cuestión de juntar fuerzas, sino juntar fuerzas y como decía Matías, tener un horizonte que, que integra esa cooperativa, no tenga que preocuparse por eh, la lucha de doble, de tener que insertarse laboralmente y competir laboralmente con distintos actores, sobre todo de la economía tradicional, que muchas veces es la que a Isla, a trabajadores como los que somos nosotros y los que forman parte de nuestras cooperativas. Muchas gracias a, a Linaes, que muchas gracias a Matías y a Camila por, por ese primer empujón, que hoy con mucho orgullo somos parte de la federación eh, de, de, de las cooperativas de, de las cuales nacieron por comunitas y que decirles a todos que es muy posible lograr, una conformación colectiva, seria, dentro de la economía social y que no es para nada imposible lograr ser competitivos siendo una empresa cooperativa. Así que, muchas gracias a, a todos. Bueno, gracias a Guillermo, a Matías y a Camila por sus intervenciones, y abrimos ahora el espacio para que puedan hacerles preguntas. Eh, está habilitado el micrófono, así que quien quiera formular una pregunta para alguno de los tres expositores, eh, puede comenzar. ¿Qué es Yo lo, más que nada quería saber si tiene realmente una reinserción laboral plena la persona, porque se conjugan las dos cosas, el tratamiento para salir de la adicción y la reinserción laboral. Si las dos cosas logran parejos eh, salir adelante, ¿no? Porque por ahí se habló más de lo que es trabajo que de lo que es el problema personal de, de, de adicciones. Hola Alicia, ¿cómo estás? Acá Matías. Eh, mira eh, realmente la, lo que nosotros quisimos dar cuenta es eh, la posibilidad eh, real de un modelo que según el caso va logrando eh, diferentes tipos de inserciones con diferentes tipos de impacto. Eh, el, nosotros tenemos variadas respuestas en el, en el sentido de que hay personas que han logrado una inserción plena. Si pensamos que una persona que, eh, que, por un lado, puede hacerse económicamente para llevar una vida adelante, sea al, alquilándose su propia casa, eh, llegando a fin de mes tranquilamente, teniendo sus proyectos personales y eh, también a su vez no requerir más de un tratamiento intensivo, como supone el centro de vida, eh, que tiene que ver con asistir eh, una parte importante de, de la jornada. Eh, tenemos muchas situaciones que se ha logrado eso, como también tenemos eh, algunas situaciones que no, o sea, que ha costado, o que es un y baja, que a veces funciona, que en un momento se complica. Eh, también me parece que en un punto tenemos que... Eh, como preguntarnos qué es una inserción plena, en el sentido que eh, el mundo está difícil para una inserción plena, eh, en, en el sentido de, de una, vamos a decir, arreglo eh, total para la, para la vida de una, de una plenitud. Sí creo que el, lo que se ve es que el, el trabajo o lo ocupacional permite ser un buen esqueleto para un tratamiento y para una mejor inserción. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, primero agradecerle a los tres, la verdad que muy claro con, con todo lo que explicaron y hacerles una consulta. Eh, Las cooperativas ayudan a que esta persona está con esta problemática pueda generar también estrategias eh, más fácilmente que en una empresa que tiene una estructura mucho más rígida no en cuestión de eh, horarios de exigencia no pero no todos estamos eh, como capacitados para eh, trabajar o, o, o emprender una, un sistema de cooperativismo en la Comunitas, ¿hace también algún trabajo con otras empresas? ¿O solamente trabaja con la parte de cooperativas como final del, del trabajo de los chicos? Eh, mira, por un lado, o sea, eh, las personas que se acercan a tomar tratamiento no es que obligatoriamente tienen que eh, ingresar a alguna de las cooperativas. Eh, o sea, toman tratamiento, se hace una formación ocupacional y después... La posibilidad es múltiple. Hay personas que han decidido, con lo que aprendieron, hacer su propio emprendimiento solos. Eh, eh, la cooperativa es una opción más de lo que, de, de lo, de, de lo que se puede hacer. Obviamente que hay eh, al, algunas empresas, sobre todo vinculadas con lo que tiene que ver las oficinas de empleo, eh, o lo que tiene que ver con la gerencia de empleo, que uno hace una intermediación posible para que desde, de, de, desde ahí se piense una, una, una vinculación o también eh, ahora hay un programa de desarrollo social de la, de la provincia que es eh, el Nexo donde también las personas pasan a hacer una, una práctica en eh, diferentes eh, rubros que no solamente tiene que ver con lo que eh, aglutina nuestra federación eh, porque como... Lo sabemos, hay personas que eh, les cansa más un, una relación de, de, de dependencia y no una cooperativa, porque el, el cooperativismo realmente implica eh, ciertas cuestiones que no es para todos, es para los que lo eligen eh, o en su defecto para los que no tuvieron otra opción que recuperar una empresa de esa manera. Eh, pero para jóvenes, que es, vamos a decir, lo que nosotros más trabajamos, eh, tratamos de poner en juego diferentes alternativas, pero sí concentrándonos mayoritariamente en lo que nosotros mismos tratamos de generar, porque vemos que eh, la cuestión de la inserción en un primer empleo, en, una, en un primer proyecto serio, eh, de trabajo, como, como vos decías, de respetar horarios de construir todo lo que sería la cultura de trabajo, eh, lleva un tiempo, eh, lleva un proceso, que muchas veces las personas no tuvieron las chance de, de poder hacerlo, que al, a la segunda de cambio... Eh, quedan expulsados o porque también el el, el mismo mercado necesita eh, ciertas cosas que no, no los tiempos no se no se cruzan de buena manera o también las personas que tienen eh, antecedentes penales que es muy difícil a lo mejor que tomen algún empleo eh, en, el, en relación de dependencia porque eh, a veces son requisitos excluyentes gracias y la última pregunta, eh, Guillermo, ahora en, esta, en este momento, sabiendo que su rubro es el, uno de los más afectados en, en pandemia, ¿cómo se trabaja el tema de la frustración o cómo se contiene a todo el equipo? Hola, Paola. La verdad que fue una de las cuestiones que, más, que nos costó y nos costó mucho. Eh, nuestro rubro está desde que se declaró el ASPO totalmente paralizada, a un 100%, y una gran pregunta era cómo íbamos a hacer eh, con todos los compañeros para, para que no haya sobre todo frustración, y algo no menor, cómo íbamos a hacer como cooperativa, y acá también voy a contestar la, la pregunta de, de Guillermo que está en el chat, cómo nos íbamos a sostener económicamente, o sea, porque de hecho todos los socios de la cooperativa viven de de sus ingresos. Eh, contesto la primera. Eh, y bien eh, se inició la cuarentena, bueno, al principio como no podíamos juntarnos y teníamos que articular algún trabajo de manera virtual, eh, nos pusimos en, en consonancia con la situación y creamos una serie de capacitaciones online eh, y esas capacitaciones incluían hacer una revisión de todo lo que en lo que estábamos flojos lo que nos faltaba o, tanto en conocimiento como en equipamiento eh, por un lado el conocimiento se fueron creando eh, reuniones periódicas con distintos actores del mundo del sonido y de la iluminación con distintos colegas en los cuales nos convocábamos para, para hacer charlas virtuales y por otro lado nos organizamos que yo lo, lo decía antes, en, con una especie de sector para desarrollar productos concretos que nos hagan falta. ¿Qué significa esto? Eh, material para transporte, material para seguridad en lo que es la tensión, eh, cables y demás cuestiones que hacen al equipamiento y nos dedicamos fuertemente a hacer un proyecto de realización de esos componentes. ¿Qué es esto? Planos, eh, peribulación por medio de ingenieros eléctricos, de ingenieros de seguridad, de ingenieros de seguridad e higiene. Eh, de hecho, hicimos nuestro propio protocolo de seguridad para cuando esto terminara. Eh, todo eso eh, con absoluta con, eh, coordinación de todos los socios. Insisto, socios que venían al centro de día, eh, otros chicos que se incorporaron después. Intentamos mantener la actividad. Eh, que ahora, viendo, vislumbrando una posible salida, nos sirvió y mucho, porque ya estamos desarrollando hasta, hasta estamos con la idea de desarrollar elementos propios dentro de, de, de nuestro rubro. Por otro lado, también hay una cuestión que yo lo decía antes, de nuestro trabajo es muy informal, casi todos son tercerizados, y lo que vos decías de que nuestro rubro está muy golpeado, <coughs> eh, Gran parte de nuestros colegas eh, se quedaron absolutamente sin ingresos. Nosotros, gracias a Dios, eh, por, por una buena administración y una buena gestión cooperativa, eh, eh, logramos que hasta ahora eh, todos los socios puedan seguir teniendo sus ingresos en base a la última decisión de, de la Asamblea. O sea que no es fácil, no está siendo fácil, pero estamos buscando alternativas para... Eh, para seguir, y no no no paramos, o sea, no es que nos quedamos eh, todos guardados, sino que intentamos con todos los chicos y todos los socios seguir en actividad a como las posibilidades nos daban. La pregunta de Guillermo, trabajamos afuera de Rosario, trabajamos en Rosario, eh, somos una empresa de servicio de sonido y iluminación, trabajamos en el mismo mercado que cualquier otra empresa. Gracias, Paula. A ver si alguien más quiere realizar alguna pregunta, si no yo también tengo algo más relacionado con con el tema de la, la revinculación con la familia, digo porque son personas también que están muy excluidas y son muy discriminadas a veces, no se sabe cómo trabajar eh, cuando tienen <coughs> alguna problemática de sensibilidad además para Matías o Camila que me pueden decir con eso, y cómo se van reformulando estas redes de, de contención, ¿no? Mirá, sí, eso es, es un gran tema. Dos o tres puntos. Eh, muchas veces la demanda de los tratamientos viene muy, muchas veces por la familia que por la persona. Eh, como explicaba Camila, eh, esto es el, el consumo, eh, es, eh, es una problemática bastante particular en el sentido de que muchas veces no hay demanda eh, es, es muy diferente a otras cuestiones que, la, que el, la, la persona que lo padece tiene muy claro que quiere hacer algo con ese problema el consumo para la persona es una solución realmente una solución eh, muy problemática que, que lleva a muchas veces a lo peor y entonces las familias aparecen muchas veces, primero eh, como las que demandan, pero muchas veces también aparecen de diferentes maneras, en el sentido que hay familias que contienen, hay familias que soportan que un, que un familiar esté este con una problemática, hay familias que te dicen, me lo está haciendo a mí, me lo hace porque está enojado conmigo, enojada conmigo y me lo hace porque... Eh, no leí tal cosa o no leí lo otro. Entonces, eh, eh, trabajar con la familia es importantísimo. En el caso nuestro, lo que a nosotros nos ha dado muchos resultados es que los equipos profesionales que trabajan con la familia no son los mismos que con la persona que está con la problemática puntual. Es decir, que se hace una separación de escuchar, de recibir, de trabajar y de contener las múltiples angustias y, la, y, las múltiples, y las múltiples problemáticas. Obviamente que los equipos después trabajan en conjunto y se hace un, un, un, una lectura de la situación en general. Pero cómo la persona que consume ubica a su familia, ubica al entorno, es fundamental y uno cuando empieza a desplegar en el tratamiento ve que siempre hay algo que se pone en juego ahí. Por ende, eh, es, es algo muy sensible y es el modo que nosotros encontramos y que nos da resultado porque uno muchas veces termina siendo como un mediador, termina siendo como ese articulador de que la persona le quiere decir un montón de cosas a la familia y no se las puede decir y uno lo sostiene con la presencia para que muchas veces lo pueda decir y a su vez también... Eh, poder ubicar y alojar la angustia de la familia que no entiende por qué una persona elige el consumo como solución y se daña tanto y lo ve a hacer cosas desde el estilo de valijar una casa, desde de estar en situaciones totalmente fuera de sí y hasta en situaciones de violencia extrema. Eh, así que, bueno, eso es por donde nosotros más o menos ubicamos eh, que tiene que ser el, el abordaje familiar. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, yo soy Daniel, vivo en Tucumán, en Las Calitas. Trabajamos con una organización, eh, con un comedor, eh, desde hace mucho tiempo con el tema de adicciones. Eh, hemos emprendido, digamos, una, una huerta este, importante, en dos hectáreas y media, donde tenemos cuatro chicos, digamos, trabajando. Eh, nos cuesta, digamos, enormemente porque no hay centros en Tucumán, digamos, para el tema del de, eh, tratamiento de los chicos que tenga que ver con esto de poder, digamos, contenerlos un tiempo hasta que, que generalmente, digamos, se rehabilitan o empiezan a trabajar, digamos, un poco su problema. Eh, generalmente lo estamos mandando a Formosa, eh, a los centros de Evangelista, eh, el, de, el de Tartagal. Eh, y así, digamos, al final los chicos terminan sacándose en los lugares donde eh, generalmente no... Me, me gustaría saber, digamos, cómo comenzaron ustedes, digamos, estas experiencias a partir de la cooperativa eh, inicialmente. Nosotros hoy lo estamos tratando de darle otra vuelta de rosca a esta cuestión de, del desarraigo del chico al mandarlo fuera de la provincia para tratar de contenerlo desde la provincia, digamos. Y para mí sería muy importante, digamos, conocer un poco más de cómo el inicio, cómo comenzaron, eh, porque, digamos, eh, tr estamos tratando de entender, digamos, o de, o de llevar adelante una iniciativa de estas, de armar un centro, lo estamos trabajando ya con, con un movimiento social en lo que tiene que ver el tema de violencia de mujeres en tres centros, pero el tema adicción es una cosa que nos está también cruzando mucho, y se hace necesario la conformación, digamos, de un lugar que hoy no existe en Tucumán, digamos, no, realmente no lo, lo tenemos que trasladar, como le decía al principio, fuera de la provincia. Me gustaría conocer un poco más cómo fue el inicio de ustedes. Gracias. Buenas tardes. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Eh, los saludo a todas y a todos. Sí, me parece que es sumamente importante varias cosas de las cuales eh, bueno vos preguntás y, y que traes eh, a la conversación. Por un lado, esta cuestión que suele pasar cuando se indican estos movimientos por falta de, de lugares para trabajar la problemática, donde la persona se va de una ciudad a otra o incluso a veces sale de la provincia, lo cual en algunos casos, bueno, complejiza la situación precisamente por alejarse del de lugar donde, donde, donde vive o las relaciones que tiene. Eh, y en muchos casos es durante un tiempo, ¿no? Quizá la persona estando afuera eh, le sirve y puede eh, trabajar algunas cuestiones, pero también después se presenta esta cuestión de que tiene que vuelve al mismo lugar a donde estaba antes, y, y quizá ciertos problemas o ciertas cuestiones siguen presentes, ¿no? Y entonces eso también eh, me parece que. Mmm, que bueno, que hay que encontrar la manera de poder desarrollar y, y tener en, en cada lugar eh, lugares que puedan trabajar lo que la población necesita, porque debe haber diferentes casos, eh, me imagino, en la ciudad, que, bueno, que necesitan esto, y bueno, quizás hace falta eh, algún, del otro lado algunas personas que quieran eh, desarrollar esto, y, y oh, me parece fantástico ya desde el trabajo que vos mencionás, desde el comedor, desde la huerta, como eh, de algún modo esa, esas cuestiones son una apertura donde uno puede empezar a trabajar con las personas, con el sufrimiento que tienen, con las cosas que le pasan. Entonces, bueno, me parece que es un buen inicio en ese sentido, para lo que tiene que ver con el inicio de comunitas, también se dio un poco así. Eh, éramos un grupo de personas que en realidad... Eh, Previo a, a comunitas, veníamos trabajando por ahí más individualmente, con diferentes experiencias territoriales, en vinculación con, en su momento, en el 2011, con lo que era el programa Jóvenes más, eh, con Más y Mejor Trabajo, que era del Ministerio de Trabajo de Nación, en ese momento en la gestión de Carlos Tomada, donde se estaba muy en contacto con, eh, con jóvenes, con, con, con numerosos jóvenes de diferentes lugares de la provincia. Y donde se veía esta problemática, ¿no? Que por ahí muchas veces determinadas personas que estaban tomadas por el consumo o que tenían algún familiar con demasiada dificultad con ese tema, acudían y, y preguntaban dónde, dónde podían hacer un tratamiento y un poco eh, así, con, con esa forma es que surge, digamos, de identificar una, una necesidad, que, de leer qué era lo que se estaba necesitando, eh, surge un poco la idea de comunitas que vincula precisamente esas dos cuestiones, el trabajo con el sufrimiento vinculado con el consumo. En su momento, digamos que fue difícil porque plantea una serie de cuestiones nuevas a cómo se venía trabajando por ahí en el tema, ¿no? esta cuestión por ahí del trabajo, de generar un ingreso, bueno, y de algunas cuestiones. Enseguida nosotros, desde la cooperativa, nos vinculamos con el Estado porque entendíamos que es, es una demanda común y, y también eh, encontramos receptividad, digamos, en, en ese momento. Por un lado, un, una punta, digamos, tiene que ver con eh, la Secretaría Nacional, CEDRONAR, que tiene eh, convenios directamente con instituciones al interior del país. Digamos, esa eh, fue una vía con la que nosotros eh, articulamos en los inicios asimismo bueno el Ministerio de Trabajo de Nación eh, también nos dio un espaldarazo bastante fuerte para iniciar porque tuvo que ver con armar un centro de formación profesional donde se daban cursos gratuitos y donde de esa manera llegaba a la población de diferentes barrios eh, a capacitarse y bueno y ahí también surge digamos esto que comentaba Guillermo y Matías donde con cada eh, gestión que lográbamos, comprábamos algo que podía ser una inversión para generar trabajo e inclusión eh, de diferente manera, en algunos con mayor responsabilidad y otros con menos, pero eso, eh, ¿no? eh, algo participativo donde cada uno pudiera tener un lugar. Eh, actualmente, digamos, después de eso, de a poquito, y con el empuje y con la fuerza, nos caracterizamos por ser bastante... Eh, laburantes, digamos, eh, se fue articulando en, en otro sentido con eh, la provincia de Santa Fe, eh, que tiene específicamente un área, una agencia que trabaja con las adicciones, y eh, con, eh, bueno, con las obras sociales, haciéndonos eh, el camino, digamos, también en aquella población que tiene una cobertura de prepaga, de mutual, de obra social. Eh, más o menos eso para decir eh, cómo son los inicios, cómo es la articulación con el Estado, que vos lo habías puesto en el chat, eh, más que nada tiene que ver con eh, diferentes convenios eh, que se hacen desde las cooperativas con las diferentes áreas que toman este tema. Eh, entonces, de, ese, de esa manera, articular y cogestionar la, la política eh, que bueno, que uno va leyendo que es necesaria y que también el Estado hace lo suyo en esa lectura. Eh, hemos conocido experiencias por ahí, eh, sobre todo también en otros países, donde eh, se dan mayores previsibilidad o, o, o, digamos, estabilidad en el tiempo, porque por ahí son convenios un poco más largos, eh, así que, bueno, hay experiencias, digo, que también respaldan la experiencia que uno está haciendo en el país eh, Así que, bueno, ahí lo que me dice Matías es completar un poco la respuesta Daniel, te hago una pregunta eh, Usted cuando tiene que hacer los traslados, ¿cómo es...? O sea, ¿quién banca ese tratamiento afuera? ¿Cómo logran hacer estos traslado a través del, del Estado? De cómo, cómo, ¿Cómo esa vinculación? ¿Es algo más artesanal? ¿Cómo, ¿Cómo es? Bueno, yo te cuento. Nosotros tenemos la vinculación de la organización con un centro en uno de los barrios de Capital, nosotros somos el gran San Miguel de Tucumán. El, el municipio nuestro es La Talita, o sea, es parte de lo que es el Gran Salmigo de Tijuana. Y tenemos contacto con una eh, iglesia evangélica, que es la que en realidad tiene un centro donde el chico va, está una semana, se lo, primero se lo ve si tiene la voluntad, porque en esto siempre tiene que estar la voluntad del chico a querer salir o al querer empezar a trabajar su problema, y a partir de eso... Eh, este centro, digamos, nos eh, anuncia que está para ser trasladado a un distinto lugar del país. Córdoba, eh, como te decía, Salta, Formosa, eh, y, lo, y el viaje lo bancamos nosotros, o sea, lo banca la institución. Por ahí conseguimos algunos pasajes de municipios, de provincias, pero claramente el 80% de los costos de la movilidad lo bancamos desde la, de la institución y la familia muchas veces alejada ya por su propia problemática, eh, los ayuda, digamos, con algo de dinero para su viaje, digamos, en ese momento. Entonces, Bien, como te decía al principio, el 80% de los chicos termina radicándose, al Rosario también mandamos una vez, mandamos dos o tres chicos también al centro del Rosario, eh, no tengo los, no, el nombre ahora, pero el, el 80% termina radicándose en lugares, porque este, encuentran su pareja, conocen a los chicos de la zona, se terminan quedando ahí, y el 20% es el que regresa. Del 20% es el que regresa, dos tenemos en la huerta, trabajando, excelente los chicos ahora, con su familia y todo, pero bueno, esto es lo que nos está generando como un cruce, digamos, bastante complicado, y que bueno, estamos tratando de trabajar. mira yo ahí eh, lo que puedo tirar como idea, una es eh, vincularte eh, con equipos de profesionales de salud de la zona que, en cierta forma, tienen la pata que ustedes no tienen. Eh, y poder integrar y hacer un proyecto en conjunto. O sea, eh, es decir, en la en, en la misma huerta, o ver cómo poder anexar lo que puede ser un centro de día lo que puede ser algo eh, ambulatorio, que, ah, o sea, que le permita, en cierta forma, financiarse a ese, a ese equipo, que a ustedes le permita que las personas no tengan desarrollo, sino que haya una política de inclusión territorial de las personas, de que no tengan que irse. Eh, y por el otro lado, me parece que entre las dos partes también presentarse a lo que sería el municipio, provincia y nación, con un proyecto concreto eh, para que la problemática sea abordada por, por, la, por, por la localidad y por, y, y por la provincia, articulando la, eh, las, las diferentes formas eh, para que eso pueda ser sostenido. Eh, estimo de que la mayoría de las personas que, que van ahí no tienen cobertura en obra social, Sino que eh, es una demanda en conjunto con el Estado de ver cómo esas personas se pueden incluir. Eh, entonces, tiene que haber, me parece que, una decisión conjunta, eh, porque ustedes tienen una pata eh, muy importante, que es la que muchas veces eh, los centros de salud o los centros de tratamiento convencionales le falta en el sentido de que las personas eh, hacen un un tratamiento, no, o sea, sobre todo hacen la parte que tiene que ver con la deshabitación o la deshabituación, y después tienen que o sea, hacer su vida. Entonces ustedes tienen un, un, una, un, una parte fundamental y probablemente las personas se tengan que ir porque no pueden sostener el trabajo en la huerta. Entonces me parece que ahí es donde hay que hacer una, un, una unión, o la misma persona que está con, con, con el comedor, ver... Eh, como también pueden incluir a un, a, un, a un equipo profesional. Hoy en día la CEDONAR eh, tiene un, un, un desarrollo territorial con lo que son los centros de eh, acompañamiento comunitarios, que son específicamente de adicciones, eh, que me parece que eso es lo que hay que empezar a generar. O sea, de, desde la economía social... Poder, eh, con lo que ya se tiene, empezar a buscar qué es lo que no se tiene para poder juntarlo, para poder dar eh, soluciones reales y que la persona no se, no se tenga que ir, porque me parece que eso a cualquier eh, funcionario le tiene que doler y mucho de que la persona se tiene que ir a otra provincia por un problema que no puede resolver en su, en su ciudad. Bárbaro, Matías. Muchas gracias. Entonces, eh, porque acá como que surgía mucho esta pregunta de... Entonces no es demasiado recomendable ¿no? el, el desarraigo, porque también se pierden un montón de cuestiones de identitarias, es de, de, de difícil, ¿no? Eh, como, es como un arranque de cero, como sentir medio. vez ¿vale? No, no sentir cierto respaldo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la. la, eh, si, la si la solución es que una persona se vaya y después tenga que estar confrontado con, con el mismo problema, eh, o sea, puede ser eh, algo eh, que se haga en una primera instancia, pero me parece que todos los territorios tienen que poder darse eh, un desarrollo posible porque en algún momento también eso que uno dice, bueno, se lo podemos mandar a, a tal provincia, eh, puede dejar de estar. Totalmente, como que sí, se necesitarían más más decisiones políticas con respecto a eso. Eh, y bueno, no sé si nos quieren comentar eh, si tienen algún proyecto o algún deseo para, para seguir trabajando con, con esta temática y en las cooperativas. Eh, nosotros sí, o sea, como, como, como proyectos, eh, siempre tenemos mucho, me parece que es la, nuestra característica de siempre pensar eh, cómo poder de, desarrollar esto, por un lado eh, nos, no, nos, nos alienta a ver que cada vez hay más experiencia en, en diferentes partes de, del país, eh, cuando nosotros empezamos, realmente estábamos en una situación donde las adicciones y el, y el, y el narcotráfico eran lo mismo. Eh, eso, hoy, eso hoy cambió. Realmente eh, es, un, es una demanda que se está haciendo visible eh, y que eh, hay mucho para aportar de un montón de lugares que, y, que, y que hay que hacer. Eh, en el caso nuestro, sí vemos que todavía tenemos eh, algunas, eh, por, por lo menos particularmente en Santa Fe y en el viejo Rosario, todavía tenemos a, algunas complejidades con lo que tiene que ver con, con la urgencia más fuerte, con lo que son las crisis más fuertes. Tenemos mucha demanda de los jueces. Tenemos muchas demandas para eh, lo que tiene que ver con, con una internación específica en consumo, eh, pero de, de manera breve, no de una internación que dure un mes o dos meses, sino poder generar dispositivos que sean muy cortos, pero, pero efectivos, para cortar algunos consumos que están muy desregulados. Eso es uno de los proyectos que tenemos, que tenemos... Eh, que es algo complejo también porque en términos legales eh, hay que ver cómo se puede hacer. Y por el otro lado, eh, también la, la cuestión de la vivienda, del alojamiento, muchas veces eh, es eh, un, un déficit que hace que los, que, que los tratamientos ambulatorios no sean efectivo porque una persona está en situación de calle y hace un tratamiento ambulatorio en un centro de día, por ejemplo, está todo el día en, en, en el centro de día y cuando termina el día vuelve a la calle eh, y eso no es un, un lugar para realmente poder hacer un tratamiento para, para poder sostenerlo. Eh, eso eh, es como, como, como, como cosas que estamos... Eh, viendo de, de poder seguir desarrollando, eh, tenemos un, muchos pedidos de poder eh, armar cosas en, en diferentes lugares, pero esto realmente uno, o sea, solo funciona si eh, las personas que lo llevan adelante tienen una dirección de laburo tienen una forma de poder ubicar cómo trabajar frente al consumo y eso es lo que también nos lleva mucho tiempo, ¿no? ir armando esos equipos, ir armando eh, esas, eh, esos grupos que tengan un modo de intervención eh, que sea coordinado, que sea eh, trabajado eh, y que tenga una orientación en cada tratamiento de manera particular para poder ir pesquisando ¿Cómo el consumo para esa persona es totalmente único? Y eso eh, lleva mucho trabajo y es lo que a veces uno piensa que hace que no se desarrollen eh, muchas alternativas, porque eso es lo que realmente cuesta eh, generar y que haga que las personas les sirvan realmente los tratamientos. Camila o Guillermo, ¿nos quieren eh, comentar algún ¿Algún deseo sueño de los proyectos que están llegando adelante a futuro? Eh, bueno, sí, siempre. Siempre recién lo, eh, contestaba a alguien que, que agradeció la administración que habíamos tenido en este momento, que nuestro rubro está muy golpeado. Eh, nosotros... Eh, como decía Matías, lo que intentamos siempre es, eh, es intentar ver un poquito más allá para que no nos encuentre mal parado nunca la situación una situación en particular o esta que, que fue a nivel general. Eh, también ahí había algunas consultas que creo que, era, que eran más para los dispositivos de adicciones y de, de cómo... Nos relacionamos con el Estado, nosotros particularmente como cooperativa en el Estado nos relacionamos eh, como proveedores, como cualquier otro proveedor, eh, anotándonos en, en el padrón de proveedores de, de las diferentes municipalidades o gobernaciones eh, y compitiendo de par a par con cualquier otra empresa. Eh, una situación que a nosotros también nos... No, Nos ayudó, es que en todo el plantel mantenemos eh, muy conscientemente una paridad de género, cosa que era bastante extraña en nuestro rubro, por ahí mayoritariamente por hombres. Eh, nosotros desde el comienzo eh, mantuvimos la paridad de género y la la seguiremos manteniendo, y eso también nos ayudó a a, por ejemplo, ser la empresa que hace el sonido y, y la iluminación en los actos del 8M, por ejemplo. Eh, es bastante extraño en nuestro rubro encontrar eh, que se cumpla eso, y también es otra de nuestras luchas para que en el rubro eh, haya una paridad. Y como sueño seguir creciendo y, y poder eh, un poco... Ampliar nuestro campo de acción para poder tener mayor capacidad de poder inclu seguir incluyendo a jóvenes al trabajo. Eh, ampliar nuestro nuestro campo de acción, en, en, en mi persona en particular, dentro del mundo de, de la industria cultural, que sería, por ejemplo, proveyendo energía y demás cuestiones que hacen falta en, en nuestro rubro, cosa que obviamente nos nos da la posibilidad de que, de que tengamos mucha más gente trabajando. Por ahí por ahí es donde vamos. Bueno, yo agregar, pero en realidad eh, tiene que ver con lo mismo que ya han dicho tanto Matías como Guillermo. Eh, los sueños que uno tiene, sí, es, es seguir creciendo y en cada una de las cooperativas poder hacernos más fuertes y más grandes, multiplicar los servicios que cada una de las cooperativas tiene en ese sentido bueno creo que, que en lo que tiene que ver con, con los servicios sociosanitarios y, y mismo que acá bueno alguien de Soraya de Arroyo Leyes de Santa Fe también mencionaba que, que bueno que faltan algunos lugares eh, en la capital de la provincia y en, y en otras también en otras ciudades y comunas eh, donde es necesario desarrollar lugares que puedan trabajar con esta problemática y eso es algo de lo cual nosotros somos conscientes porque hemos visto cómo eh, a la ciudad de misma, bueno, nos, nos contactan personas de diferentes lugares del país y a veces es, es compleja esta cuestión que, que mencionábamos recién en cuanto a los traslados, en cuanto a, a tener que generar respuestas fuera o lejos del territorio de cada uno, entonces me parece que en ese sentido uno tiene también eh, el anhelo de que muchos más se animen y repliquen y, y, y quieran trabajar esta problemática y que, que, bueno, que se pueda contactar diferentes profesionales que laburen con este tema y que quieran hacerlo de manera colectiva. Entonces en ese sentido también contagiar esas ganas eh, me parece que es también una de las, de, de las ideas que uno tiene porque cuantos más seamos mejores, hay otra persona que preguntaba en chat. En el caso de los traslados, si hay coordinación entre las distintas cooperativas, los distintos puntos del país. Bueno, la verdad es que eh, esa es, es una gran idea ¿no? eh, de construcción a largo plazo. Si, si existen estas cooperativas en diferentes lugares, que se puedan ofrecer servicios conjuntos, que se pueda trabajar en conjunto. Me parece que eh, es, es largo el camino eh, que hay por delante y, y en ese sentido, bueno, es no aflojar, poder darle y. y y poder solucionar dentro de lo que uno pueda los diferentes problemas que van surgiendo ¿no? y, que, y que tenemos como sociedad. Así que básicamente eh, es ese y, y convencidos de que el modelo cooperativo es el camino, el mejor camino que tiene una gran potencia para poder trabajar con estas cuestiones que más que nada tienen que ver con una subjetividad eh, ¿no? de la época, de las personas... Bueno, y bueno, creo que en ese sentido tenemos mucho que aportar. Así que muchísimas gracias también por, por esta invitación, por esta iniciativa, por este encuentro. Nosotros dejamos también no ahí en el chat, los, los bueno, por ahí están las páginas web, pero ahí también figuran los contactos de, de cada una de las cooperativas, las redes sociales, fácilmente se encuentran teléfonos y demás cosas, por si surgen inquietudes, a esto que por ahí a uno se le ocurren preguntas o comentarios eh, más tarde y o también bueno para, poder, para ponernos eh, para poder trabajar eh, lo que lo que se vaya necesitando y que eso agregar eso bueno muchas gracias la verdad que esto es lo que se busca no que surja esta, esta interacción esta ida y vuelta para poder nutrir las distintas experiencias colectivas que, que puedan surgir, ¿no?, para solucionar eh, o para aportar a, al desarrollo de las personas y, y, a, y a mejorar a, a las personas que lo necesitan, insertándose a través del trabajo y demás. Eh, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, sino ya con, con estas reflexiones finales de, de Camila, de, de Guillermo y de Matías, Vamos a ir cerrando e invitándolos, invitándolas a la, próxima, a la próxima encuentro que será el, mar, el miércoles que viene y que vamos a tratar el rol de los medios operativos y virtuales para el desarrollo local. Ya estamos llegando al final de, de esta capacitación que empezamos eh, creo que por agosto y nos quedan dos encuentros más. Así que, bueno, con la satisfacción de, del desarrollo que hemos venido emprendiendo juntos eh, durante, durante estos meses. Eh, así que, bueno, nuevamente agradecerles y invitarlos a todas y a todos para el próximo miércoles. Así que, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Chao, Chao buenas noches. Gracias. Uh -huh.